Sabemos que es chico. Sabemos que es de Valencia. Sabemos que tiene una sonrisa. A ver, ¿quién es? Juan, Juan Carlos Hueso. Te he visto, te he visto por ahí. Te sí he visto, a, Te he visto por ahí. Enhorabuena, yo creo Carlos. que le paso. Felicidades. <risa> Hola. Enhorabuena, felicidades. <risa> <risa> <risa> Dios, no me lo creo, Dios, no me lo creo. Es increíble. Qué estoy aquí también. aquí en Valencia. <risa> Oye, pensábamos que, que te había sido y no te, te habías enterado. Sí, yo pensaba, digo, esto es alargado. Sí, no, que tengo problemas con el router y se me cuelga un poquillo. Pero, pero no, bueno, sí, estoy intentando escribir, pero no podía. Y, y, yo estaba dando el rato al botón y, y no sabía qué hacer, es que estoy muy nervioso. Estoy ahí nervioso que no podía. Eh, sí, sí, sí, increíble. Que nos ha encantado la foto. Dios, no me lo creía. Ahora estoy afinando la guitarra para tocar la canción. Casi acabáis con mi corazón, casi acabáis con mi corazón, o sea, es que me va a salir por la boca, es que es increíble. Tienes que cantar, ¿no? ¿No has dicho que cantar? Eh, tengo el corazón, contento, contento, lleno de alegría. <risa> Qué bueno Qué grande, oye, son las 5 y media de la mañana en Australia Me da la sensación, vamos, o sea, tengo un subidor aquí que no veas. Subidor sí, que llevo yo, vaya tela, vaya tela, vaya tela, tío Increíble, increíble, oye, esto es increíble pues... <risa> No me lo creo, ¿eh? no me lo creo, Dios, no me lo creo <risa> Increíble, wow. muchas ¿Sale? gracias a vosotros O sea, muchas gracias a vosotros Dale, a Juan Carlos increíble. ¡Sí, sí! ¡Surfing! ¡Sí! das una paellita cuando vengas o no? Eh, bueno, lo intentaré. No no valencianos aquí, no hacer paella, pero bueno, lo intentaré, lo intentaré. Eh, Oye, Juan Carlos, eh, ¿qué edad vienes? Eh, 43 años. Qué bien, justamente eh, Siempre eh, han ganado Normalmente han ganado chicas Y esta vez todos los finalistas Últimos tres finalistas que teníamos eran chicos eh, Ajá. Pues nada, oye que Juan Carlos eh, ¿cuándo, ¿Cuándo vas a venir? Porque te queremos conocer eh, sí, cu eh, cu cuando, cuando se puede Pues ya, cuando, cuando quieras Cuando tú quieras Sí, sí eh, Supongo que para Noviembre, eh, supongo si sí, es posible. Vale, Juan Carlos, un abrazo y un beso. Nos vemos no. por aquí, ¿vale? Gracias, gracias. Oye, adiós, Juan Hoy tengo una nueva compañera de charla, que es Laura. Hola, Laura. Hola, hello. ¿Qué tal? Laura está Yo soy Laura. En... estoy estás, en España ¿sí? ahora mismo y soy una de las colaboradoras de Osilitu, así que encantada de conocerla. Eh, estoy en Australia ahora mismo. Las 4 de la mañana. Buenos días. Vaya madre. <ríe> A ver, ¿de dónde sois vosotros? Veo que hay alguien de Colombia. De Colombia. Pobre Laura, no, pobre Marta, que, que Laura está ahí. Sí, sí, sí. Cataluña, México, sí, Navarra. <ríe> ¿Cómo que pobre Laura? Será pobre Marta, ¿no? Que son las 4 de la mañana, no pobre Laura, que son las... ¿Qué hora es ahí, Laura? Son las 8 de la tarde. En, ¿Estáis de fiesta en Bilbao? <ríe> ¿Qué hacéis de fiesta ya? ¿Hoy qué es? Hoy no es día de fiesta, es, ¿no? Es martes. Hoy es, hoy es martes, oye. Aitor, no Aitor, hoy lo conozco. Ah, ¿Aitor? ¿Aitor? Oh, ¿Aitor? No, ¿Aitor no había estado aquí? No lo sé. Bueno, chicos, eh, varias cosas. Eh, sé que hay muchos de vosotros que sois finalistas del concurso Me Piro Australia con CUORE con... Hola, veo Hola. que está... Ahora, eh, eso, comentaba que eh, sé que hay muchos de vosotros que sois finalistas de del concurso Me Pira Australia. Ostras Cristina, hola, veo que nuestra compañera Cristina está conectada también en el hola, chat, tí. así nos ayudará con las preguntas. Buenos días, Cris. Eh, eso, eh, durante la presentación vamos a ir eh, dando pistas de quién es el ganador. ¿vale? Nosotros ya lo sabemos, <ríe> es muy emocionante. El ganador para que para aquellos que, bueno, la mitad ya lo sabéis, pero yo lo recuerdo, son cuatro semanas de curso en Golcos, con alojamiento incluido, vuelos incluidos y clases de surf. O sea, que la verdad es que es una de las becas más completas que hemos hecho. Eh, Laura, además de ser colaboradora, es decir, de llevar estudiantes a Australia... También es colaboradora en Byron Bay, o sea, recibe a los estudiantes, ayuda. Y... Luego os contará cosas de los visados. Eh, ¿cómo os, os explico un poco cómo funciona la herramienta. Como veis, eh, nos podéis oír, nosotros no os podemos oír, pero nos podéis escribir, ¿vale? Nos podéis hacer las preguntas que queráis. Entonces, entre Laura y yo y otra compañera que tenemos ahí, que no veis, pero está, que se llama Isabel. Eh, nos, irán, nos irán comentando, eh, me irán comentando las preguntas e intentaré responder a todo que a lo que me dé tiempo No me gustaría que la charla durara más de una hora siempre, siempre se nos va un poco de las manos, pero espero que no sea más de una hora vale Así que cualquier pregunta que tengáis, veo que ya preguntan si es solo para estudiar eh, No, hablaremos también de trabajo eh, Sobre todo de cómo encontrar trabajo en Australia vale De todas formas empiezo ya y cualquier cosa que queráis, pues eso, lo vais preguntando y Laura nos, nos irá ayudando, ¿vale? Eh, ¿Por qué la gente básicamente eh, elige Australia y no elige Inglaterra o Irlanda o otros países, ¿no? eh, Pues eso, hay, hay muchas muchas muchos motivos por los cuales elegir Australia. Primero de todo, porque está lejos, entonces a mí me gusta mucho irme lejos siempre, <risa> Exacto, eh, bueno. y así, así no puedes volver tan fácilmente. Eh, luego, eh, hay una cosa muy importante, es que en Australia, con el visado de estudiante, que es con el que muchos de vosotros venís, podéis pues, trabajar vale, 20 horas y hay, hay bastante eh, trabajo, ¿vale? Hay que decir, eh, luego ya especificaremos más, que el trabajo aquí es trabajo no cualificado, ¿Vale? O sea, que la gente que venga aquí tiene que tener muchas ganas de, de trabajar de lo que sea, de lo que venga, ¿vale? No cualificados, sea ser babysitter, limpiar, eh, hacer eh, mudanzas, eh, jardinería, eh, sobre todo la mayoría de nuestros estudiantes limpian, ¿vale? O sea, esa es la realidad. Otra cosa que a la gente le gusta eh, mucho, eh, Australia es por el clima, ¿no? Hace Dicen que hace muy buen tiempo siempre. También os digo que eso no es verdad. ¿eh? La hora que hemos estado aquí, depende de la aquí, ciudad. De la no ciudad. Es vivir en Byron Bay o vivir en Gold Coast en Brisbane que vivir en Melbourne, también hay que decirlo. Exacto, además eh, Sydney es conocida por ser una de las ciudades que más llueve, ¿vale? Eso de los 365 de días de año eh, de sol, ya os digo yo que, que no, ¿vale? Esta noche por ejemplo aquí nos ha caído una espe espectacular, ¿vale? llueve mucho por la noche y por eso está tan verde también, por eso es tan bonito, si no lloviera evidentemente no sería tan bonito. Eh, evidentemente una de las cosas que nosotros siempre decimos que no solo vendemos cursos sino que intentamos vender una experiencia, ¿no? O sea, no te voy a estar vendiendo yo que tengas que ir a una ciudad, tengas que ir a otra, hacer este curso o el otro, lo más importante es que tengas ganas de venir a Australia para, para vivir una experiencia para pasártelo bien para y te aseguro que casi todos los estudiantes que vienen eh, lo que se llevan luego eh, no es eh, lo que han aprendido cuánto inglés han aprendido cuántos es la gente que han conocido es la experiencia que han vivido y yo creo que eh, eso también lo puedes tener en Londres y lo puedes tener en Irlanda sin lugar a duda pero Australia pues además tiene eso, tiene una, una flora, la fauna, el hecho de que puedas ir a ver ballenas, que puedas ver delfines, que te puedas encontrar con una serpiente, que puedas, eh, en el, en, estando en el mismo país puedas estar a una temperatura o a, uno, o a otra con diferencia de dos horas de un vuelo, que te puedas ir al desierto, eh, pues todas esas cosas, actividades, el el deporte, eh, hacen que Australia sea un poquito un poquito más diferente, los canguros ya veo que aquí me dice, me he dejado los canguros evidentemente, los canguros son muy importantes y están por aquí y nos, y nos vemos eh, asiduamente ¿vale? Marta, y eh, lo que también eh, añadiría es que también depende mucho de la, de la persona depende de las intenciones que tengas en Australia pues hay variedades de destino si tu intención es básicamente eh. surfear eh, trabajar para mantenerte de lo que sea eh, te gusta mucho la playa el buen tiempo, pues siempre recomendamos ciudades a lo mejor como Gold Coast si uh -huh. por el contrario quieres vivir en una ciudad y a lo mejor quieres tener más oportunidad laboral eh, o trabajo cualificado, una vez tengas un buen nivel de inglés, pues siempre te recomendamos una ciudad como Sydney o Melbourne. También es un poco dependiendo de la intención que tenga cada uno. Uh -huh. Evidentemente, o sea, una de las cosas que siempre decimos eh, con, con Laura... Con los chicos es que eh, lo bueno que tenemos es que hemos vivido aquí, o sea, vivimos aquí, no hemos vivido. Ahora mismo estoy en Australia y sabemos, eh, de, llevamos muchos años ayudando a muchos estudiantes y sabemos exactamente qué es lo que ofrece cada ciudad, con lo cual eh, tendríamos que, o sea, lo que se hace es tratar a cada persona eh, individualmente, no, estudiar. Y sí, el ganador el es un chico. El chico. Oh. Es un chico, o sea, que las chicas, chicas no muy contentas eh, ahora. Sí, no estaréis no muy contentas. Esta es la primera pista, lo siento, chicas, lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento. Eh, pero es un chico, ¿vale? Así el ganador que, lo diremos bueno. al final de la charla, que lo pregunta Rubén por el chat. Sí. O sea, y Belinda, era... Belinda, la verdad es que eh, te estoy viendo, Belinda, y es que me acuerdo de tu foto. Eh, tú eres la del pelo verde, creo, ¿verdad? Y la verdad es que me encantó. Que sí. ¿Ves? Sí, eres tú, ¿verdad? Es que has estado súper activa en las redes sociales y, y, sinceramente, tu foto era una de las finalistas, finalistas, finalistas. Pero, mira, al final, por votos a, a nivel interno ha ganado otra. De todas formas, sigo. Eh, yo creo que los tipos de visado, vamos a ir muy rápido, ¿vale, Laura? Eh, me gustaría que me ayudaras con esto, ¿vale? Vale, eh, perfecto. El visado de turista Cuéntame. Vale. Bueno chicos, como sabéis, como el nombre dice, ¿vale? El visado de turista es básicamente para ir a Australia de turista. Hay dos tipos de visado y depende desde dónde se aplica el visado. Si se aplica desde España o desde fuera de Australia, el visado es el de visitor y es gratis, ¿vale? Eh, si se aplica desde dentro de Australia, el coste puede variar entre 130 y 335 dólares y es dependiendo del tiempo que, que quieras estar en Australia. Vale, eh, tenéis que tener en cuenta que el visado de turista es básicamente para ir a Australia de turista trabajar en Australia con este visado es ilegal ¿vale? de hecho nosotros nunca lo recomendamos porque sí que sabemos de casos que es, es muy, muy frecuente que cuando paséis por aduanas pues, os pregunten eh, si vienes de turista que dónde vais, vuestras intenciones en Australia eh, sí. vale, tenéis que tener claro que, que no está permitido trabajar legalmente y que si trabajáis pues bueno, os pueden deportar del país, si se enteran, ¿vale? Sí, es muy, o sea, eso es, eh, hago un hincapié todavía más, ¿vale? Sí. Hay muchísima gente que viene aquí con visado de turista buscando trabajo. Eh, lo más importante que tenéis que tener en cuenta es que además de tener normalmente un nivel bajo de inglés, ¿cómo vas a entrar en un, en un local, en un restaurante, en cualquier sitio a pedir trabajo sin visado, vale? O sea, tener muchísimo cuidado con eso. Vale, ostras, otra cosa, perdón, antes, también he visto a Agnés, que alguien me envió algo de Agnés me Monté ayer, eh, creo que había puesto algo que estaba leyendo mi blog o algo así, que nada que, que también, luego no, no encontré, no encontré su su entrada. A ver si me dice si es ella no, que, pues la es el que en bueno, el Facebook, me acuerdo, Marta, de una sí, comentario que te Sí, ¿Puede sí, sí. <ríe> me encantas. Sí. <ríe> gracias. <ríe> Vale, perdona, seguimos con el visado. Hola, Agnes, seguimos con el visado de estudiante, ¿no? Vale, perfecto. Vale, chicos, pues bueno, como sabéis, el visado más fácil y rápido de tramitar, que nos permite estar en Australia estudiando y trabajando legalmente, es el visado de estudiante. Vale, para conseguir este visado siempre aconsejamos, eh, bueno, se necesitan por lo menos dos meses de antelación, pero nosotros siempre recomendamos cuanto, con cuanto más tiempo. Se solicita mejor. ¿Por qué? Pues porque, bueno, no recomendamos comp eh, comprar los billetes de avión hasta que no se tiene el visado aprobado, ¿vale? Entonces, con cuanto más tiempo en antelación te puedas comprar un, un vuelo, eh, evidentemente siempre te sale un pelín más económico, ¿vale? Entonces, para contratar un visado de estudiante es necesario estudiar un mínimo de tres meses, ¿vale? 12 semanas. Eh, con un visado de tres meses, con un curso de tres meses, podemos tener hasta cuatro meses de visado. Luego se pueden hacer infinitas combinaciones de curso, ¿vale? Por ejemplo, o si sea, hay una persona que decide estudiar dos cursos de inglés de tres meses y luego tres meses, eh, se puede hacer un break entre los cursos, ¿vale? Pero esto ya lo comentamos. Entonces, eh, o sea, perdona Laura, eh, cuando una persona que hacer eh, dos, dos cursos, por ejemplo, se puede hacer hasta hasta. es verdad, primero, eh, que nos está recordando Isa por el otro lado, por eso, eso me cada, cada país es diferente. Hemos visto que hemos tenido gente de Colombia, Chile México. Eh, el visado de estudiante para cada país tiene unos requisitos diferentes, sobre todo para Colombia. vale entonces Eso lo hemos tenido en cuenta. Tienes que tener un mínimo de dinero para poder viajar, etc. etc. Esto es más, eh, los, el visado online es solo para, ahora mismo, para españoles, y chilenos y mexicanos también, ¿verdad? Exactamente. Vale, eh, perdona que te he cortado, pero no sabía bien bien lo que te iba a decir. No, vale, lo que estabas comentando, que depende de, bueno, para el visado de estudiante, por ejemplo, como tú dices, para países como España, Chile o México, no hay ningún requisito, ¿vale? No hay requisito de ni idea. el único es que tienes que tener un mínimo, tienes que estudiar un mínimo de tres meses, ¿vale? Pero no piden solvencia económica, como por ejemplo otros países como Colombia, que sí que es verdad que aparte del coste de los cursos, tienen que demostrar una solvencia económica de alrededor de unos 1.500 dólares por mes que van a estar en Australia, ¿vale? Entonces, dependiendo del país, nosotros esto ya cuando contactáis con nosotros, ya os damos toda la información, no os tenéis que preocupar que, que, que os lo decimos, pero bueno, sí que es verdad que dependiendo del país los requisitos son distintos, ¿vale? Común okay. a todos los países sería que el visado estudiante eh, nos obliga a tener contratado un seguro médico, ¿vale? Eh, uh -huh. A ver. Eh, bueno, comentaros que la sanidad en Australia es bastante cara, el coste es bastante elevado, por lo tanto, con un seguro médico, pues, pues bueno, quedaría cubierto lo que es este tema. Luego también que hay que realizar unas pruebas médicas, ¿vale? Simplemente eh, cuando se aplica el visado, eh, luego Inmigración en te envía un email eh, preguntando, bueno, diciendo que tenemos que realizar las pruebas médicas y también nosotros os diríamos los centros, por ejemplo, normalmente suele ser en las capitales, España, en Barcelona. ¿Vale? Y son unas simples pruebas, pues un chequeo general, que tienes que hacer un análisis de orina y una placa de tórax, pero no tienen más las pruebas. Son muy sencillas. De hecho, mi compi María hizo un vídeo donde sale ella con el médico explicándolo, que se ven que son muy sencillas. ¿Vale? A, ver Luego, si como, se... a ver si se encuentra el link y puede poner, por favor, el link en el chat del vídeo de María, haciéndose las pruebas médicas, estaría bien. Así lo pueden ver, no lo vamos a poner aquí porque en los vídeos nos, no, la conexión se rentiza mucho y no nos vais a oír muy bien, ¿vale? Eh, ah, vale. Perdona, eh, la opción de la, de la Partner Visa también, hay un post, esta semana hemos escrito sobre ello, eh, no nos vamos a extender sobre eso porque, porque es un poco más complejo, pero sí que la hay, ¿eh? si estás casado, pues evidentemente tu pareja puede viajar contigo con el mismo visado. Sí, lo único que tenéis que tener en cuenta, chicos, es que la partner visa, bueno, os explico un poquito por encima, pero eh, en ella solo uno de, los, de la pareja está obligado a estudiar, ¿vale? Y luego la pareja se beneficia de los mismos meses de visado. La diferencia es que, que la pareja solo puede trabajar 20 horas semanales a la semana, mientras que el estudiante puede trabajar 20 horas semanales mientras está estudiando y full time o 40 horas semanales en los meses de break y en el mes de extra. ¿Vale? Como sabéis, haciendo combinaciones de cursos, se pueden hacer meses de break y luego siempre siempre al final del visado de inmigración nos regala un mes extra en el que se puede trabajar full time. ¿Vale? La pareja solo podría ser, eh, solo podría trabajar las 20, 20 horas semanales. También súper importante es que tenéis que tener en cuenta que para poder pedir una partner visa, eh, bueno, la pareja tiene que demostrar con documentación oficial que llevan juntos más de 12 meses. ¿Vale? Y esto se puede hacer con un contrato de alquiler, o con una cuenta bancaria conjunta. Bueno, hay varias formas, pero es necesario, ¿vale? Porque si no, no te conceden la partner visa. Vale, vale perfecto. Sí. Eh, Así que nada, pasamos con... a la siguiente diapositiva. Sí. Vale, esto es lo que estábamos comentando. Perdón. El visado que de te, corto, te, vale. te permite trabajar 20 horas semanales en los meses en los que estás estudiando y full time en los meses de vacaciones, ¿vale? Entonces, eh, bueno, como sabéis, eh, siempre lo decimos, con las 20 horas semanales que puedes trabajar, te puedes mantener en Australia, ¿vale? Siempre decimos que no puedes vivir con grandes lujos, pero bueno, imaginaros que eh, cobras una media de 20 dólares, por ejemplo, por hora y trabajas 20, 20 horas a la semana, pues bueno, con 400 dólares a la semana, eh, un poquito quizás un poquito menos, quizás un poquito más, siempre aproximado, eh, puedes trabajar, o sea, puede, perdona, puedes mantenerte en Australia. Mm, siempre decimos lo mismo, ¿no? Que mm, también dependerá de, del trabajo que hagas y de las horas que trabajes. El máximo que legalmente puedes trabajar son 20, pero si multiplicas son por 20 dólares, 20 dólares, que es más o menos lo que se cobra. También te, os digo una cosa, muchísima gente que trabaja el fin de semana, por ejemplo, Laura, tú eres un ejemplo, o sea, explica a qué te dedicabas tú. Sí, exactamente, mira, Luis Miguel aquí lo está preguntando, ¿cuándo es el salario promedio? Varía un montón, por ejemplo, eh, la gente que trabaja en hoteles, yo hice un trabajo también en hoteles de cleaner, y cobraba más que cara al público, por ejemplo, que gente, de camare, que, gente que estaba de camarero, a lo mejor un camarero puede cobrar 17 dólares la hora, o un dishwasher, eh, yo, por ejemplo, cobraba eh, entre semana semanas 22 eh, dólares la hora, los sábados 25 y los domingos 30. O sea, que a lo mejor eh, con, haciendo 20 horas a la semana te sacabas más de 1.300, 1.400 dólares al mes. Que está muy bien. ¿Vale? O sea, siempre el trabajo es muy relativo, varía también mucho del sitio donde, donde estés trabajando. Y también, evidentemente, no es lo mismo una persona que acaba de llegar a, a la ciudad, que no tiene contactos, que no conoce a nadie... Que alguien que ya lleva un tiempo, que ya ha rodado en varios trabajos, ya tienes más amigos, te enteras de gente que se deja este curro que está bien, te pueden meter. Al final los contactos también son importantes. Pero Exacto, de... el hablar, el salir a la calle, y hablar y explicar y decir que buscas trabajo sin vergüenza, que... que que sí que es verdad que, que el inglés a veces es una barrera, pero que tenemos que pasar ese rollo mental que tenemos cuando llegamos a Australia, hostia, hostia, que no me van a entender, ostras, qué no. que, que vergüenza, que no hablo, que tal, que cual, eh, nos tenemos que sacar todo eso de la cabeza porque si no aún cuesta más. ¿no? Eh, bueno, rápidamente, ¿qué, ¿qué se puede estudiar también? Eh, hay los cursos célicos, los cursos BET y TAFE, y la universidad, ¿vale? Los cursos helicos son todos aquellos cursos de inglés, ¿vale? Inglés General, Inglés Business English, eh, Cambridge, eh, sacarte el Advanced o el First y el IELTS, ¿vale? Todos más o menos conocéis, sabéis que aquí para, para Australia eh, lo que siempre te piden para cualquier tipo de visado, si quieres un visado de trabajo, si quieres entrar a la universidad, si quieres hacer un curso de a un nivel un poco más elevado, siempre te van a pedir el IELTS, ¿Vale? Eh, dependiendo de la profesión que sea, por ejemplo, para la skill visa o para el sponsor, dependiendo de la profesión te van a pedir una nota u otra, ¿vale? Te pueden pedir un 6 en IELTS, un 7 en IELTS, con lo cual, si vuestro objetivo es quedaros en Australia un tiempo y conseguir un visado de trabajo, lo más importante es que os saquéis el IELTS. Lo que hace muchísima gente es hacer tres meses de inglés general para... Empezar a volverse con el rollo del inglés y ponerse al nivel, hacer un break y luego hacer IELTS, ¿vale? Y con eh, normalmente, con ese pack, ¿verdad, Laura? La gente lo, se lo suele sacar, ¿no? Sí. Hay mucha gente que también nos escribe diciéndonos que si teniendo un nivel bajo de inglés no puede venir. Para un misa de estudiante no necesitas tener ningún nivel. Realmente vienes a Australia a aprender inglés. Entonces... La gente que a lo mejor tiene un nivel más bajo puede empezar con un curso de inglés general, que te mete mucha caña en la gramática y te van enseñando las cosas progresivamente. Y es un nivel que también te permite avanzar. Si tú a las seis semanas de curso tienes un, bueno, has progresado bastante, pues luego te puede, puedes avanzar de nivel. ¿vale? Y no hace falta sí. tener ningún nivel mismo, repito, para este, para este nivel. Simplemente el primer día de clase os hacen una prueba de nivel y ya según vuestra prueba os, os ponen en un nivel desde el elementaria y hasta el advanced. Lo que sí que hay que tener un nivel mínimo son para los cursos de Cambridge y IELTS, ¿vale? Entonces, lo que siempre hacemos es desde España, en el momento de la matrícula, nosotros os enviamos una prueba de nivel, que la podéis hacer desde casa, y ya la escuela es la que nos dice si tenéis el nivel mínimo para acceder a un FES, un Advanced o un PROFICIENCY, o un IELTS. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, depende, es Exacto. lo que dice Marta, depende de, de las intenciones de cada uno, pues siempre aconsejamos un, un inglés general, un Cambridge o IELTS. A lo mejor hay gente que sí su intención no es quedarse en Australia, pues quizás le convendría más un Cambridge, porque es más conocido en Europa hasta el momento. Que últimamente cada vez se, se escucha más el IELTS también, pero bueno, estos días depende de cada uno. Depende. Otra cosa interesante es que el IELTS caduca, ¿verdad? Claro, el IELTS caduca a los dos años. Entonces, bueno, hay que tener claro el propósito. Ah, es que te oigo retrasado. Vale. ¿Me oyes, Marta? Vale, pero eh, que la IELTS caduque... Sí, sí, te oigo, perdona. Eh, en realidad, pues tiene todo el sentido del mundo, porque a mí ahora que me llegan currículums, me han llegado unos cuantos currículums para, para revisar, eh, hay gente que me pone que tiene el FERS de mm, hace 10 años, entonces eso no, no significa nada, ¿vale? Eh, realmente, al final que tengas un título y con los años caduca, ¿vale? aunque no lo ponga que una, un, no caduque oficialmente pero caduca y todo el mundo lo sabe Ay, bueno de, otro... eh, perdona que corte que realmente si realmente el inglés es un requisito imprescindible para el trabajo que vas a aplicar la entrevista lógicamente te la van a hacer en inglés o sea ya el título puede contar en ciertos ámbitos como para lo que tú dices más kill una sponsor visa pero hay en otros ámbitos que realmente lo que importa es que tengas un buen nivel aparte de los títulos Vale, mm, bueno, exactamente. Eh, otra cosa, eh, otro tipo de curso, no otra cosa, perdón. Eh, es que estoy leyendo a la vez que hablo y entonces me pierdo. <risa> Tengo que dejar el chat de lado. Eh, los cursos Bet y TAPE, ¿vale? Los Bet y Tapes son los que se conocen pues como formación profesional, ¿no? Lo que con, son cursos específicos pueden ser de business de marketing de deporte de, hay de todo de diseño gráfico fashion yo creo que no hay un curso no, no hay un curso en el mundo que no se pueda hacer en australia hay de todo vale evidentemente dependiendo del curso pues es más fácil menos fácil y dependiendo del curso y de la escuela es más caro menos caro hay Exacto. diferentes pues de nivel vale eh, hay vet que son muy baratos eh, el vet significa Vocational Education Training, ¿vale? Eh, hay cursos que solo tienes que ir un día a la semana, dos días a la semana. Y luego la diferencia entre BET y TAFE es que vet son escuelas privadas y TAFE son escuelas del gobierno, ¿vale? Son institutos del gobierno. Normalmente eh, los cursos TAFE son bastante más caros que los BET, pero también están más reconocidos por ser del, del gobierno australiano. ¿Verdad, Laura? No me equivoco, ¿verdad? Sí, exactamente. Vale. ¿Y siempre, eh, lo bueno, ¿no? bueno que tiene... Perdona, lo bueno que tienen estos cursos es que si os queréis quedar en Australia, enfocaros en las profesiones buscadas por el gobierno australiano. Por ejemplo, childcare, vale. Parece eh, increíble, pero sí, aquí es una profesión buscada. Chef es una profesión buscada. Eh, mecánica es una profesión buscada. Entonces, eh, está bien... Eh, que, se, que, que se, si te quieres quedar aquí te enfoques un poco en ver qué es lo que realmente Australia pide ¿no? algo que comentar en esto que antes, antes te he contado Laurita eh, no simplemente que, que bueno que hay lo que tú estás comentando que hay mucha mucha variedad de cursos bed y take y también hay mucha diferencia entre la calidad de unos y otros vale hay cursos a lo mejor para gente que quiere estar más tiempo en Australia que, bueno, que quiere asistir poco a clase y quieres tener un visado de estudiante y hay otros cursos que realmente sí que valen la pena, sí que merecen la pena y como tú dices, sí que te pueden dar la oportunidad luego de optar a, a otro tipo de visado vale entonces sí, siempre decimos sí. que a lo mejor vale la pena invertir un poco más pero estás invirtiendo en tu formación y en tu futuro que a lo mejor hacer un curso que realmente eh, te importa bastante poco, esto depende de persona, siempre Vale, Pero bueno, eh, nosotros siempre eh, informamos de todos los tipos de cursos que, que podéis estudiar. Vale, voy a contestar rápido a varias preguntas que han hecho así rápidas. Eh, en cuanto a mecánica, perdón, me refiero a mecánico de talleres. El tema de ingeniería eh, está buscado siempre. Todo el tipo de ingeniería en Australia es, es una skill visa, ¿vale? Eh, he visto que también han preguntado si hay Betesurf, de surf, si lo hay en Gold Coast. y He visto que también han preguntado si hay auxiliar de vuelos. También, si no me eh, equivoco, lo hacen en Brisbane. Tenemos, eh, ¿Verdad que la Viva hace algo de, de auxiliar de vuelo? Sí, Suele, la, la Viva hacía un, un curso de, de inglés para flight attendant. Sí, para, para ah, zapatos. vale, de inglés específico, ¿no? Sí. pero no sabemos si hay de, de asistente de vuelo así como tal, se tendría que buscar, seguramente. También os digo una cosa, todos estos cursos tan específicos, requieren un nivel de inglés, ¿vale?, para entrar, o sea, es importante porque si vas a estar en la clase y no te vas a enterar de nada, evidentemente no tiene ningún sentido, ¿vale?, eh, para irlo. por último, están las universidades, no me voy a detener mucho, ¿vale?, tenéis que tener en cuenta que el, el estudiar en Australia, la universidad, un grado, un máster, un posgrado es carísimo, ¿vale?, si tienes el dinero, la educación en Australia es buenísima, ¿vale?, eh, tenemos estudiantes que están haciendo másters aquí y no tengo estudiantes, sinceramente nunca hemos, hemos eh, tenido un estudiante que haya estudiado toda la carrera, pero sí que hemos hecho másters y tienes que tener en cuenta que eh, estamos hablando de unos 25.000 dólares al año, ¿vale? Eh, evidentemente eh, es mucho dinero, entonces si en tu país... Eh, puedes estudiar la carrera y luego realmente eh, quieres eh, pasar a Australia a hacer un máster, la educación aquí es buenísima, ¿vale? El máster sí, eh, lo dije ahí, 25.000 euros, eh, eso son unos 35.000 dólares. Pues sí, es que está alrededor, o sea, hay universidades que, pues, igual que en España, igual que en Colombia, O sea, no sé si en Colombia o México me he metido del rollo porque no lo sé, pero por ejemplo en España tú, hay universidades o másteres que te pueden llegar a costar 25.000 y 30.000 euros, con lo cual no es que Australia sea extremadísimamente caro, sino que simplemente estudiar una universidad pública aquí. Las universidades públicas, Otras, otra pregunta que me hacen mil veces y que veo que llega y vuelve a llegar, nosotros no tenemos acceso a ninguna ayuda pública ni a ninguna beca pública para nosotros directamente, a no ser que las haga vuestro gobierno en vuestro país, y no tenemos acceso. Y todo lo que son universidades públicas en Australia, los internacionales, para los internacionales es privado. Es decir, siempre pagamos. ¿vale? No hay cómo no pagar. ¿vale? Hay mucha gente que pregunta siempre, ¿no hay una beca para estudiar? En una universidad? No, nosotros no tenemos ese tipo de información. Otra cosa es que hayan acuerdos entre los diferentes países y que podáis conseguir becas a través de vuestro gobierno, de vuestro país, eso es otra cosa y luego es otra cosa es las becas que nosotros podemos dar, que siempre son de inglés pero nunca van a ser para, para este tipo de másters ¿vale? Eh, ¿qué sería por aquí? ¡uy! la Welcome holiday, claro que ha salido sobre todo a la segunda convocatoria que se nos olvida ¡uh! Eh, que nosotros también somos nuevos con, con la Welcome holiday, ¿vale? Eh, yo siempre al final acabo diciendo lo mismo no nosotros no somos agentes de inmigración, si tienes cumples los requisitos lo más importante tener un buen nivel de inglés y poder demostrarlo no tener más de 30 años y conseguir todos esos requisitos que te pone aquí, a por ella o sea, por ella 100% Laura la ha conseguido la verdad que me la ha conseguido hace poco y es muy sencillo si, bueno, muy sencillo si Evidentemente si cumplen los requisitos, sobre todo el inglés, ¿vale? Porque sí que es mucha gente al que más le falla. Eh, te piden como un Advance de Cambridge o un IELTS o un TOEFL y tienes que tener el título. Y luego pues ya es, es si cumplen los requisitos, es reunir todos los, todo los documentos y lo envías a la Embajada Australiana en Berlín y en un, a mí en dos semanas me lo han concedido. Después estaría dos veces en Australia con visado de estudiante, primero haciendo dos cursos de inglés y luego un BED. Al fin he conseguido la Work and Holiday, así que... Mm, Qué bien, bien, Laurita. ¿Cuándo vienes, sí. por cierto? Pues en un mes, supongo, más o menos. Vuelve De ya, vuelve ya. Eh, vale, eh, cuando nos preguntáis por la Work and Holiday, yo tengo... Tenemos un, bastante información, con lo cual si alguien necesita eh, información más específica, eh, que, me, que envíe un email a hello.osidetu.com, que alguien de mis compañeras escriba el email ahí y nosotros os enviamos todos los links para que para que tengáis toda la información, ¿vale? Sí. Eh, otra pista otra, de... pista, otra pista, otra pista. Ah, Marta, vale? en el blog hay un post que lo explica súper bien, ¿vale? Que te explica todas las, bueno, todos los documentos que necesitas y, y cómo conseguir la carta de apoyo, te lo explica todo. Hoy, Víctor, perdona, en serio, ¿no sabes lo que... Vale, es que yo doy por hecho que la gente sabe las cosas y veo que a lo mejor no. La Welcome Holiday eh, no la tienen todos los países. Por ejemplo, eh, si no me equivoco, los chilenos la, la tienen, eh, los españoles la tenemos, los argentinos también la tienen, los colombianos no acceden a ella ni los mexicanos dependiendo del país, ¿vale? Pero bueno, es, una, es un visado que te permite trabajar durante un año en Australia, ¿vale? Pero tienes que tener unos requisitos, ¿vale? Que salen que salen ahí. Eh, ahora han, han puesto el link eh, con todos los... Sí, sí el Colombia, mío. por desgracia... El, el es, ahí tenéis el link del y por... Sí, Jessica, por, por desgracia, Colombia todavía no la tiene. Si te sirve de consuelo, nosotros no hace ni un año que la tenemos, ¿eh? los españoles, con lo cual eh, seguro que... seguro, seguro, seguro que, que llegará a Colombia también. Lo que pasa es que es un proceso un poco eh, lento. ¿vale? Si tienes más de 30... Caput, no como yo. Yo tengo 31 y ya no podría tener la Bueno, creo que con, con 30 puedes aplicar, porque es entre 18 y 30. Hasta aplicar. que no tengas 31 pues llegas a sí, tiempo. Es, que es más, el otro día me dijeron, alguien me hizo la pregunta oye, si aplico, o sea, si la solicito con 30 y voy a Australia con 31, pues sí, mientras tú la solicites con 30 eh, no, tienes, no tienes que tener ningún problema. ¿Vale? Pues eso es lo que me dijeron el otro día. Todas las cosas que decimos, eh, repito, por, en, lo repito en todas las charlas, nosotros no somos agentes de inmigración, ¿vale? Con lo cual, todas las preguntas más específicas de visados deberíais hacerlas a un agente registrado, ¿vale? Vale, voy a dar otra pista, vamos a dar otra pista, Laura, vamos a dar otra no. pista, ver. ¿De dónde es? ¿De dónde es el ganador? Ahí sí que ya, yo creo que no puede de Valencia. ¡Valencia! ¡Como tú! ¡Qué bien! ¿Como yo? ¿Como tú? Sí, sí, sí. sí, sí, si sí. O sea, Valencia. es chico y es de Valencia. Es de Valencia. De Valencia a España. España, Valencia, Valencia, España. Qué ilusión, ¿no? Es de, no sé... Tú eres de Ontiñén, ¿verdad? Que yo ya tengo mucho amor a ese pueblo. Te <risa> gusta a ti más Ontiñén que a mí. <risa> a mí me encanta Ontiñén. Me pregunto dónde será de Valencia. Eso no lo sabemos. Claro, si ponemos eso ya, imagínate que pongo aquí Don Tiñen, sabrías tú qué es. Eh, yo tengo el nombre por aquí. Vale. Eh, ahora vamos a una parte, eh, vamos a hablar un poco de trabajar, ¿vale? Vamos a hacerlo también rápido, pero yo creo que esta es la... ¿Tú también eres de Valencia, Belinda? Qué casualidad. El pueblo aburrido que sale en el blog, <ríe> exactamente, el pueblo aburrido que sale en mi blog es Ontiñera. o sea, ahí es donde voy cada año, que de aburrido no tiene nada, por eso escribe el post. Que no, Agnes, cuando quieras te vienes y verás, estás invitada. <ríe> ya, vale. Sobre todo ves a las fiestas, a las fiestas de <ríe> eh, Vale, eh, sigo, perdón que me voy. Trabajar en Australia, que es una de las cosas que a la gente que la gente más pregunta, ¿vale? El nivel de inglés, y ver, esto, o sea, es, es que es de cajón, ¿vale? Siempre lo ponemos y lo voy a ir muy rápido, porque es que no tiene no tiene mucho mucho sentido que me alargue mucho en esto. Si tienes un nivel bajo de inglés, pues ya sabes a lo que vas a trabajar, ¿no? Vas a limpiar, vas a hablar poco con la gente. Evidentemente es un poco como que es un poco contradictorio, porque dices, bueno, yo lo que quiero es aprender inglés si me pongo a limpiar una habitación y no hablo con nadie, no aprendo. Sí. Pero es que al final siempre acabas teniendo compañeros de trabajo, siempre tienes que acabar de con unos y otros y hablarás ah, quizás menos, pero para eso está la escuela, para que mejores, y pases a tener un nivel intermedio con un trabajo no cualificado, pero mejor pagado, como dicen aquí, ¿no? Que puede ser camarero o per, dependiente, recepcionista. A ver, para ser dependiente yo solo pondría en un nivel un poco intermedio alto ¿eh? porque con un intermedio sinceramente no creo que se pueda que se pueda ser dependiente ¿vale? por ejemplo tenemos muchos estudiantes que trabajan en Zara eh, en Sydney ¿sabes? creo que dos o tres de nuestros estudiantes están ahí pero tienen un nivel alto y cuando cuando a el trabajo te hacen una entrevista bastante a fondo vale entonces eh, tienes que tener un nivel elevado Y luego alto He eh, visto que algunos, algunos de aquí Hablabais de, de Oye, y yo si hablo inglés qué, Oye, hombre, pues si hablas inglés Y tienes el dinero para venir aquí pagarte un curso O conseguir, dependiendo del, del país Que seas una web holiday venir aquí, intentar eh, Conseguir trabajo <risa> Evidentemente, o sea En Australia hay un 6% de paro en España, no me acuerdo, pero mucho. Entonces, no sabría decirte... No sé si estábamos en un 20 y pico, y no sé cómo está en Colombia y otros países, ¿vale? A ver si alguien... Oye, a mí me dice el paro de, de España, ¿cómo está? Yo creo que para menores de 30 estaba eh, bajísimo. Bueno, veo que están hablando del chat y me desconcentro. Eh, Marta, mira, te hago una pregunta, ¿vale? Que, me, que comentan sí. por el chat. Eh, que si eres un profesional, si puedes buscar... Trabajo en una profesión sin tener que validar eh, algo en la universidad de origen o no es posible. Es decir, sí. si puedes trabajar en alguna profesión si no tienes convalidado el título. Uh -huh. eh, evidentemente dependerá de la profesión. O sí. sea, eh, tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, un abogado, pues no. Aquí en Australia es complicado porque tú has, sea las leyes de, de, de, de tu país. Eh, una enfermera se tiene que validar el título. Y cuando validas el título, eh, dependiendo del país y dependiendo de lo que... Cómo, o sea, primero lo que te piden es todo tu historial de la universidad y dependiendo dependiente de cómo lo veas cómo lo vea la, tu universidad estudiar más. O sea, te hacen adapte a la educación de aquí, ¿vale? Cada profesión es un mundo y nosotros no somos especialistas en todo. El otro día me escribió alguien preguntándome... O sea, la cosa... me, me Escribe gente... De muchas. Pero es que preguntándome está por, por temas de convalidar títulos de astronomía, ¿sabes? O sea, a ver, que yo no tengo ni idea, ¿sabes? O sea, astronomía, pilotos, cosas. Tenéis que tener en cuenta que si tenéis una profesión, ¿vale? Y lo que queréis es saber si se puede convalidar, no se puede con... Tenéis que poneros en contacto con la organización, como puede ser el Colegio Profesional de Dentistas, el Colegio Profesional de Enfermeras en Australia, el Colegio Profesional de Médicos, y ahí os dirán exactamente lo que se tiene que hacer, porque cada caso y cada país es diferente. ¿Vale? Eh, lo que sí que tengo clarísimo, y eso lo sé por qué. Es que los ingenieros, por ejemplo, yo tengo un amigo, eh, Manu de Barcelona, que es ingeniero aquí y no ha tenido que adaptar su título. Es decir, es ingeniero de minas ahora aquí en Australia y lleva tres años trabajando y, y no tuvo que hacer nada de eso, ¿vale? Entonces, dependiendo, dependiendo de cada uno, de, de cada profesión. También me escribió en el otro día un chico en Perth, un estudiante nuestro, que lleva como un año y medio intentando encontrar a alguien que le ayude para convalidar su título de, de electricista, porque electricista es una profesión buscada, ¿vale? pues el chico pobre me llamó desesperado porque no encuentra a nadie que le ayude y yo es que no sé cómo ayudarle, de verdad o sea, son cosas... me ha dicho que si consigue eh, que alguien le haga caso nos lo contará y bueno, le podemos hacer una entrevista para que le explique cómo lo ha hecho, ¿vale? Cada uno, cada, cada, cada caso se tiene que estudiar por separado y nosotros evidentemente si podemos ayudar pues intentaremos ayudar en todo lo que podamos Tips para encontrar trabajo Oye que eso es una de las cosas también que, que siempre decimos ¿no? eh, lo más importante en Australia y eso es una cosa muy típica y a lo mejor si hay colombianos y mexicanos y tal que me digan si ellos también son así pero en España tenemos una tendencia a mirar el Infojobs es decir, sentarnos delante del ordenador a buscar trabajo en Australia olvidaros de eso vale vosotros todo el trabajo por ordenador que podáis encontrar no os va a servir si tenéis un nivel bajo inglés. Lo que tenéis que hacer es coger el currículum y patear. Caminar. Caminar por la city y de bar en bar. Mmm, imprimir 50 currículums y para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, insistente, sin vergüenza. Si no hablas inglés bien y te da cosa, prepárate un poco el speech, lo que vas a decir. Prepáratelo y sé, sé, es muy importante que seas sincero Oye no, no soy la mejor hablando inglés, pero he venido a aprender y además tengo unas ganas de trabajar que me muero. Esa, esa es la actitud, ¿vale? Que sí. hay con la que hay que venir, con la mente abierta, ¿vale? La gente viene y tiene miedo, no, ¿cómo voy a entrar aquí? Y me ha pasado, y he visto estudiantes eh, pidiendo trabajo, parece que estén tirando el currículum encima sí. de, de la mesa de de, de, una, de un restaurante porque tienen miedo a hablar. Pero tú tienes que entrar en el sitio Preguntar por el manager, sobre todo no vayas en horas punta de trabajo si vas a bares y restaurantes y habla con el manager. Dale tu currículum al manager y conoce al manager y explícale que tienes muchas ganas de trabajar, ¿vale? Sobre todo, eh, no sé YouTube, estamos para ayudarte. Si vienes a Australia y necesitas ayuda con tu currículum, nos lo pides. Tenemos ejemplos de currículum, ¿vale? Tengo el, el currículum hecho para dishwasher, para cleaner, para mudanzas, para todo. Con lo cual, lo único que tienes que hacer es enviar un email a hello@osidu y nos lo pides. Oye, por favor, envíame ejemplos de currículum. Y nosotros te enviamos. No hagáis faltas de ortografía, sobre todo porque... Y hacer un modelo de currículum adaptado a Australia. Por ejemplo, en España, que tenemos la manía que aún, <risa> aún hay gente que aquí me ha enviado currículums con la foto. Y ya me parece raro y todo. No se pone foto vale en el currículum australiano. Y la estructura es diferente, con lo cual... Eh, debería, deberíamos eh, adaptarnos siempre a Australia, ¿vale? Eh, otra cosa que tenéis que hacer y, y eso es como otra tip que podéis eh, que hacen muchos españoles cuando llegan a, a Sydney o, a, o llegan a Melbourne, ciudades más grandes, es buscar restaurantes españoles, buscar restaurantes mexicanos, buscar restaurantes para porque el staff normalmente hablará castellano, ¿vale? Para empezar, luego ya, ya iréis a otro rollo. Pero eso es una, es una, una forma de, de conseguir un trabajo rápido, ¿vale? Eh, pero lo que siempre digo, lo más importante de todo es la sinceridad y que vean que tiene, tenéis ganas de trabajar. Trabajo hay, ¿vale? En Sydney, por ejemplo, os pongo un ejemplo de Sydney. Eh, el 95% de los estudiantes están trabajando y os aseguro que tenemos muchos, ¿vale? Eh, el otro 5% que no trabaja es porque no quiere, porque no quiere trabajar. El que quiere trabajar, trabaja. Es cuestión de salir a la calle y buscar, ¿vale? Eh, y eso es cuestión de insistencia y de quererlo, ¿vale? Marta, y perdona eh, que te corte yo sí. también. Según mi experiencia en Byron, es lo que tú dices, ¿vale? Es sobre todo la constancia. Hay mucha gente que a lo mejor eh, llega y la primera o segunda semana no encuentra trabajo, pero al final insistes... Eh, y luego es lo que decimos, luego tienes más contactos, te enteras de gente que se deja a su curro, gente que conoces en, en la escuela, te pueden te pueden ayudar, o sea, es tiempo al tiempo. Pero lo que tú dices, sí, sobre es... todo, ser insistente y presentarte y que te conozcan y que vean que tienes muchísimas ganas de trabajar, es lo más importante. Porque trabajo hay y al final, si eres espabilado, no tienes por qué no encontrar trabajo. Uh -huh, exacto, cuenta? yo creo que es es ponerse y es normal estos los primeros días yo te escribí un post hace poquito sobre y porque me, me curiose me, me llama la curiosidad porque es una cosa que siempre he querido escribir pero no sabía cómo, cómo decirlo no y es que cuando llegamos aquí tenemos vergüenza de nuestro inglés yo la primera cuando llegué aquí me daba es que primero de todo que no entendía nada de lo que me decían los australianos y segundo que mi acento me daba una vergüenza horrible qué pasa que eso hace que, que que pierdas una de tiempo increíble. Entonces, es normal que los tres primeros días, la primera semana estés un poco... No te voy a decir que el primer día ya estés ahí suelto, es normal. Sí, ¿vale? Acabas no, de llegar, no. estás estresado, no, no, no. estás en una ciudad nueva, tienes jet lag, estás cansado, no entiendes nada, no conoces a nadie y es, un, es una locura, ¿vale? Pero contra antes se te pase eso, más rápido, o sea, mejor vas a vivir tu experiencia. Eh, lo que comentaba en, esa, en ese post es que la vergüenza muchas veces nos impide a, a hablar inglés. O sea, olvidados de la vergüenza, sacaros esa vergüenza de encima que yo tuve y que todo el mundo hemos tenido y que está claro que algo vas a tener pero contra antes se te pasa mejor y a veces se nos olvida y a veces necesitas que alguien te lo diga, te lo recuerde. Para que, para que realmente se te pase. Veo que preguntan también cuánto se gasta. Ahora hay un cuadro que vendrá eh, exactamente todos los gastos. ¿eh? Sí. Eh, ¿Cómo te ayudamos en no, los si YouTube? Eh, mira, Laura, tú que eres colaboradora, explica, ¿tú qué haces cuando llega un, un, pues, un estudiante? Pues yo lo primero que hago es eh, un mes antes de la llegada del estudiante, eh, nos ponen en contacto. ¿vale? Entonces, por ejemplo, si el estudiante llega a Brisbane, como nosotros vivimos en Byron Bay, eh, yo le, le doy, bueno, le ayudo a organizar la llegada desde, desde el aeropuerto hasta Byron, ¿vale? Luego me aseguro que en las primeras 24 o 48 horas quedemos para realizar los primeros trámites. Lo más importante es tener primero que nada una tarjeta de teléfono móvil, tenéis que traer un móvil libre, ¿vale? Y a partir de ahí ya abrimos la cuenta bancaria, ¿vale? Y, y luego siempre un poco de ayuda, de asesoramiento en la búsqueda de empleo y de trabajo. Nosotros no garantizamos alojamiento, ni tampoco trabajos, pero sí que es verdad que facilitamos todas las herramientas que podemos para que os sea muchísimo más fácil, eh, pues desde periódicos locales donde podéis ver ofertas de alojamiento de empleo, desde páginas de Facebook, grupos de Facebook, eh, páginas web como el Gantry, por ejemplo. Entonces siempre recomendamos, eh, bueno, yo cuando en el primer contacto con el estudiante, también le facilito una serie de, de hostels donde se puede quedar cercanos a la escuela, ¿vale? Para que reserven la primera o la segunda sí. semana. Y una vez llegas a la ciudad de destino con un alojamiento para las primeras semanas, ya con tranquilidad buscar alojamiento, ¿vale? Eh, nosotros, mucha gente a mí me pregunta personalmente si vale la pena buscar alojamiento desde España o una vez en Australia. Aquí estas cosas van mucho al día. Entonces, cuando hay una habitación libre seguro que la persona tiene mil visitas y el primero que paga la fianza es el que se queda con la habitación. ¿Vale? Entonces, pues pues esto, siempre recomendamos coger la, la casa con el eh, hostal con la relación y a partir de aquí eh, buscar alojamiento, ¿vale? No contratar nada desde, desde antes porque realmente muchas veces en el gantry eh, las fotos que puedes ver no se, no se corresponden con la realidad, ¿vale? Eh, luego también os enviamos ejemplos de currículum, ¿vale? Para, de, según diferentes trabajos, por ejemplo, es importante hacer un currículum diferente para... Para trabajar, por ejemplo, de, de cleaner o de au pair o de camarero, siempre poniendo experiencia relacionada con, con el trabajo al que estás aplicando. Vale. Mira, perdona, Rebeca. Eh, no, Perdón, ¿eh? es, que vale, Rebeca... es que son las 5 son las y necesito café. tómate el café. <risas> A ver, Rebeca y bueno. pregunta que si puedes hacer un curso en una ciudad y la mitad en un curso en otra y la otra mitad en otra. A mí esto también lo pregunta bastante gente. Realmente sí se puede. Tú puedes contratar tres meses de curso en una ciudad y tres en otra. Pero realmente tú cuando llegas a un sitio nuevo siempre hay un periodo de adaptación. Un periodo en el que haces tu círculo de amigos, encuentras la casa donde estás a gusto, encuentras tu trabajo eh, y entonces cambiarte de ciudad es como volver a empezar de nuevo. Que no hay ningún inconveniente y si la persona quiere lo puede hacer, pero yo personalmente yo considero que... que cuando llegas a una ciudad nueva como mínimo son dos o tres meses de adaptación y si a mitad del curso te cambias, pues, pues bueno, lógicamente pues es como empezar de nuevo. Pero bueno, ya os digo que esto depende mucho de la persona. Sobre todo cuenta que es lo que lo que recomendábamos, hay un periodo de adaptación que es lo que dice Laura, ¿no? que cuando llevas un mes ya te has adaptado. Eh, Encuentras un trabajo, encuentras una casa en la que estés a gusto, conoces gente, imagínate que a los tres meses estás de cambiar de ciudad y volver claro. a empezar. Con lo cual, ¿qué se puede hacer? Todo se puede hacer en esta vida. ¿Recomendable? Mm, dependiendo, o sea, si por ejemplo no tienes que trabajar, no tienes dinero para tal, sin problema. Si tienes que trabajar, o sea, tendrías que volver a buscar un trabajo, conocerte la ciudad, saber, o sea, es un poco, un poco raro, ¿no? Hay gente que ha comenzado... O sea, ha contratado estas cosas de hacer uno tres meses aquí, tres meses allá y luego lo han cambiado, evidentemente. ¿vale? Mm. Por eh, ejemplo, yo tengo una estudiante que sí que es verdad que después de estar un año en Melbourne eh, decidió que, que bueno quería cambiar un poco de aires, quería ir al buen tiempo y se ha ido otro año a Gold Coast. Que bueno, son casos y casos, pero... Sí, sí dependiendo. Eh, sí. Cada vale, cada... me el Tax fine Number. Vale, que también os ayudamos, el colaborador, cuando empezáis el curso, también os, os ayudamos a sacar el, el número de la seguridad social australiana. Es muy sencillo, es una página web donde pones tus datos y tu dirección, pero bueno, también nos explicamos un poquito de que, cómo funciona. Uh -huh. Oye, Rebeca Paricio, ¿tú tienes una hermana que se llama Ada? ¿Será, será o no? no? Es que tenemos una estrella de que se llama Ada Paricio, digo, no será que, que son hermanas o algo. Bueno, perdón. Ah, sí. <risas> Jaja, eh, qué casualidad, ¿no? Que esté tal de ¿no? Otra vale, cosa, y cada pregunta, mes eres... cada... Ah, ah, Perdón, me... sí, sí, Laura. No, una pregunta interesante era que, bueno, eh, no lo puedo ver ahora mismo, vale, pero un chico nos decía que si cuando acaba el visa de estudiante puedes regularizar la situación y quedarte más tiempo. Todo depende de, bueno, de si tienes posibilidades de, de hacer una skill visa o una sponsor visa o si no luego te puedes quedar alargar tu visa de estudiante o posibilidades sí. de quedarse hay, pero bueno, el tema de las sponsor y las skill son más complicadas. Bueno, Marta, ¿a ti y yo qué te voy a contar de esto? Sí. Eh, es otro nivel, o sea, de verdad, toda la gente que ya viene con la Australia con la idea de, no, voy a estudiar seis meses y luego voy a conseguir el sponsor y luego voy a hacer las skill, relájate, relájate. Sí. Lo primero es que vengas aquí y ¿A ti quién te dice que te va a gustar Australia? Eso te lo digo yo A mí me gusta Australia, pero yo no soy tú Con lo cual al final eh, Tienes que venir aquí, ver el país Si te gusta si, si, Qué oportunidades tiene Si estás a gusto, si no echas de menos a tu familia A tus amigos, si no quieres volver Cuando tú lleves aquí X tiempo Como yo, al cabo de dos años llevaba dos años aquí y tenía clarísimo Que quería quedarme aquí Entonces vas a por un visado de trabajo claro. ¿vale? A por todas pero el primer año relájate, ven aquí, aprende el idioma, estudiate el, la ciudad en la que vives, te gusta no te gusta, dónde quieres vivir, las posibilidades que tiene y entonces a partir de ahí analiza, ¿vale? Pero es que la gente ya viene con la idea, me quiero quedar toda la vida, a ver, pero si no has estado aquí, ¿cómo te vas a querer quedar aquí toda la vida? Si no sabes ni, ni, ni, ni absolutamente nada. Entonces hay que venir poco a poco y tener, la, las, tener en cuenta... Que las cosas se consiguen poco a poco. Yo ahora mismo soy residente permanente, ¿vale? Pero yo llevo seis años en Australia y me dieron el visado hace dos meses, ¿vale? Eh, he tardado seis años en conseguir una residencia permanente, con lo cual tenéis que ir poco a poco, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que todo, gracias. Tenéis que, ir, eh, tenéis que tener en cuenta que, que las cosas se consigan con el tiempo. Eh, también deciros que el sponsor ¿vale? que es otra cosa que todo el mundo pregunta, eh, lo conseguí al cabo de dos años de estar en Australia. vale, Durante dos años, los primeros dos años, viajé y limpié. Limpié muchas casas. E hice de babysitter, e hice mudanzas, trabajé de taxista, eh, en granjas, en todo. Y a los dos años, cuando yo sabía que era lo que quería, hice, fui a poner a sponsor. ¿vale? ¡Uy! Se ha ido la presentación. Nos ha ido la presentación. Eh, a ver si nos ayuda... ¿Nos ayuda Isa? Ahora ya vuelve. Vale, pero... Uy. Marta, perdona no, que te, te corte. ¿Sí? Nos, bueno, también es una pregunta, ¿vale? Eh, ¿Se puede pasar de visa de estudiante a autónomo? Realmente no tiene que ver nada una cosa con la otra, ¿vale? Tú siendo estudiante eh, también te puedes sacar tu número de autónomo y trabajar como autónomo, ¿vale? Esto también es, es depende de la persona y del trabajo que vayas a realizar, pero también existe esa posibilidad, Sí eh, Oye, voy a dar otra pista Va, que ya llevamos 53 minutos Teníamos que ir más rápido A, a ver, ver. Eh, Sabemos Chico Uno, sabemos que es Chico sabemos Dos, que es de Valencia sabemos que es de Valencia, es de Valencia. Eh, Y tres En, en su, su foto, foto hay, hay una sonrisa, sonrisa. Mm, ding dong. No sé quién te da. Quién vale, y hablamos ya de lo último. ¿eh? Estamos a, a punto de, de terminar. Eh, bueno, no, todavía no. Costes básicos. Vamos a ir rápido también porque nos faltan todas las ciudades. Vale. A ver, aquí tenéis eh, un poquito de, de... que nosotros hemos ido reuniendo de dinero que pues, nos han ido diciendo los estudiantes y más o menos eh, haciendo un average. ¿vale? O sea, esto no es... Eh, lo que va a ser definitivamente para ti, sino que es más o menos lo que nosotros hemos ido recopilando como media ¿vale? billetes de avión, depende de donde vengas, evidentemente eso está más marcado en euros desde España, evidentemente venir desde Colombia mmm, es caro, venir desde Chile es carísimo ¿vale? cada país tiene lo suyo, el visado de estudiantes son 550 que ¿verdad? ¿no lo han subido o ya está bien? son 550, 550 a la hora? ahora a partir de julio, vale, 550. Perfecto. Y el de vale. pareja, que aquí luego, ma perdona Marta, ¿sí? de corte, el de pareja no. se solicita en el mismo momento que se solicita el estudiante y son 410, ¿vale? O sea, para vale, una pareja perfecto. serían 960. Vale. Eh, las habitaciones, depende de dónde vivas, depende de la ciudad. Y luego hablaremos un poco, iremos muy rápido, eh, marcando un poco las ciudades, ¿no? Básicamente, yo creo que eh, como, como media puedes conseguir una habitación por 180 dólares a la semana. Todos los precios en Australia son a la semana, ¿vale? Eh, por ejemplo, si tú vives eh, en Bondi Beach, en Sydney, puedes llegar a pagar 300 a la semana, ¿vale? Eh, si vives en el centro de Byron Bay, puedes llegar a pagar 250. Eh, si vives en el centro, en, en Perth o en algunas zonas de Perth, puedes llegar a pagar 250-300, ¿vale? Pero si te mueves un poco a los alrededores de las ciudades y, y compartes habitaciones en casas así con 3, 4, 5 personas, 180 dólares yo creo que puede ser la media buena, ¿vale? Si compartes habitaciones, está entre 130, 150, normalmente la fianza que se llama bond eh, son más o menos eh, dos semanas por adelantado, ¿vale? Comida a la semana, depende de lo que comas, ¿vale? O sea, es que eso, es, yo eso de poner la comida a la semana es un poco raro porque... Porque, claro, cada persona es un mundo, ¿no? Y hay gente que come marca blanca, hay gente que no, hay gente que le gusta comer orgánico, gente que no, hay gente que... Pero bueno, vamos a poner entre 80 y 95 dólares a la semana. Eh, móvil, 30 dólares, eso sí que lo sabemos porque siempre hacemos nosotros el móvil a los estudiantes y son 30 dólares al mes y no te los acabas, a no ser que llames a tu país y hables con tu madre... Y luego transporte público, depende de cada ciudad, pero más o menos a la semana te puede costar unos 35 dólares, ¿vale? Conseguir una bicicleta, pues eso también, depende de lo listo que seas, lo rápido que seas y los contactos que tengas, pero más o menos... Mi bici me costó 100, bueno, vale, pone 70. Hay gente en las escuelas que las consigue por 50, ¿no? Repito todo es un poquito eh, abrach y evidentemente la bici es de segunda mano. Aquí las bicis, el mercado de las bicis en Australia es increíble, es otro mundo, ¿vale? Hay, hay negocio aquí, si alguien quiere montar un negocio, el tema de las bicis podría ser uno de ellos. Eh, Preguntan por aquí que no si no, sé. no te las roban, normalmente no suelen robar, son bastante no, respetuosos. Una de las cosas que nunca hablamos en en las charlas, y ahora me acabo de dar cuenta cuando me preguntan por robar, es por la seguridad yo creo que mucha gente elige Australia también por la seguridad eh, eh, yo llevo seis años aquí y nunca he tenido ningún problema, ninguno Ni he caminado sola, voy por la calle viajo sola eh, de día a noche y no he tenido, evidentemente como en todos sitios mmm, señores y señoras hay que tener cuidado pero sí. yo creo que es Podría decir que es uno de, eh, de los países más seguros. ¿no? Luego, hace poco eh, lo hemos publicado en, el, en Facebook, si no seguís, seguro que lo sabéis. Eh, otra vez, por el quinto año consecutivo, me parece que Melbourne ha sido elegida como la mejor ciudad del mundo para vivir. ¿vale? Y yo eso lo corroboro. Y luego, ahora que hablaremos con, de las ciudades, para mí Melbourne es la mejor ciudad, evidentemente, con sus más y sus menos. Eh, ¿Algo que comentar del dinero, Laura? ¿Algo que creas que nos eh, No, que simplemente añadir que es bastante relativo, ¿vale? Que depende de, pues eso, de, de cada uno, de si vienes con pareja, evidentemente con la comida siempre ahorras, o depende de los vicios que tengas, o depende también de, por ejemplo, si trabajas en un restaurante, pues lógicamente siempre vas a hacer alguna comida al día en el restaurante, entonces ahí también te puedes ahorrar, ahorrar bastante. Sí, eso es, muy... es muy caro. Sí, que es muy caro. Y además, otra cosa que, que se me ha olvidado comentar es que si los vicios como el tabaco y el alcohol, yo soy exfumadora y yo llegué aquí fumando y lo he porque es que esto es impresionantemente caro lo que te puede llegar a costar el tabaco aquí, ¿vale? Y el alcohol también. Tienen tasas del gobierno muy altas y por eso eh, es carísimo, ¿vale? O sea, que cuidado. Bueno, también comentar que muchas veces también, aunque es todo muy caro, pero hay sitios de comida rápida que realmente pues, te, a veces te resulta más barato comer en cualquier sitio de comida rápida que cocinarte tú en tu casa para ti solo. Es, es bastante relativo. Depende un poquito. Oye, ¿sabes que acaba de llegar María? O sea, María está aquí trabajando a las 5 de la mañana. En serio, Joder, con, con, la, con la bru. Seguro que es porque se va a hacer surfing. Dice que no podía dormir porque estaba pensando en la charla, pero no lo puedes creer? Está en la oficina a las 5 de la mañana. ¿Se puede ser el mejor trabajador del mundo? Mundial, por favor. Qué tía. Podrías venir a decir hola María, que estamos en la charla. Que estábamos hablando de tus vídeos hace nada. Y está Laura, dile hola María. Mira María, saluda. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, claro que no oye, espera, toma. Dile hola. ¿Cómo estás? Hola, Lau. ¿Qué tal la vuelta? ¿Todo en orden en Byron Bay? Sí, sí, todo súper bien. Oh, a las 5 de la mañana ya la tengo aquí. ¿Sabes? Hostia, a ver si un día tú, Laura, apareces aquí a las 5 de la mañana. No, creo que no. Creo que no lo verán tus huevos. ¿no? ¿no? Pues en un mesecito, así más o menos. Guay, ya nos veremos pues. Y hay ganas de surfing. Yeah. Oye, que así estamos no, en medio de la no, charla la aquí con si sí? <risas> Adiós, si no? los dejo Como si aquí estuviéramos solos <risa> eh, Me voy a poner aquí porque se me está acabando la batería, perdón Me voy a mover, no hay saber movimiento aquí en la oficina eh, Me está quedando sin batería eh, Vale, pues yo creo que no hay, no hay más que hablar de de esto Simplemente añadir que nosotros siempre recomendamos el tema de los cursos, tenerlo bueno, el tema del de los cursos sí que hay que tenerlo un poco eh, previsto previamente ahorrado. Una de a Australia, siempre venir con un colchón económico, pero luego sí que te puedes, si encuentras un trabajo, sí que te puedes mantener y sufragar tus gastos. Sin grandes lujos, siempre lo decimos, pero bueno, eh, todos lo hacemos cuando llegamos a Australia. Incluso en los meses de break o en el mes extra que puedes trabajar más, pues bueno, sí que puedes llegar a ahorrar. Mm. ¿Vale? vale, otra cosa. Eh, eh, te voy a pedir que más o menos porque en el mapa este... Eh, no me, voy, o sea, me vas marcando un poco las ciudades, ¿vale? Vale, eh, vale. ah, sí, mira, abajo tienes el nombre de todas las ciudades. Vale, voy a empezar, voy a ir muy rápido, ¿vale? Porque es que hay muchas ciudades y si, y si queréis saber más sobre las ciudades, hemos acabado de hacer ahora mismo unas fichas técnicas en las que hablamos de <risa> las diferentes cosas pros y contras de cada ciudad que os van a encantar pero voy a ir rápido Sydney vale. la ciudad la ciudad por excelencia <ríe> María me está poniendo aquí no sé qué me está Sydney es donde más estudiantes hay ¿Por qué dije los estudiantes Sydney pues porque ahí tiene un poquito de todo vale eh, lo que eh, lo, lo, como pro es eh, casi todos los estudiantes trabajan ¿vale? eh, hay playa es una ciudad que tiene de todo eh, eh, que combina lo que es la ciudad y la playa no tienes Manly Beach, tienes Bondi Beach que también eh, son zonas bastante caritas para vivir, pero que puedes combinar lo que es tener la vida de ciudad con la vida australiana de surf, barbacoas, solecito y buen tiempo ¿vale? como, como negativo eh, es que los estudiantes se quejan mucho de que si es difícil encontrar una buena habitación barata, ¿vale? Ese es el, el punto más, yo creo, que más que más les cuesta, pero yo creo que al final, eh, si buscas, encuentras, ¿no? Pero que a lo mejor, por ser, eh, podrías pensar que está lleno de habitaciones y de posibilidades, no es tan fácil, ¿vale? Eh, luego tenemos Melbourne, Melbourne, segunda ciudad. Melbourne, ¿qué pasa con Melbourne? La ciudad, la mejor ciudad del mundo para vivir. Sí, increíble, la es de las una fronteras. ciudad súper Exacto, es una ciudad súper, súper cosmopolita, eh, es una ciudad que tiene una actividad cultural increíble, conciertos, vida, tiene vida. O sea, tú vas por la calle y ves gente de todo tipo, de todas, de todas partes del mundo, es increíble, ¿vale? A mí me encanta Melbourne. Negativo, las cuatro estaciones en un día, es decir, que un, te levantas a 6 grados, te tapas, te pones ahí abrigo y no sé qué, no sé cuántos, y a las doce y media puedes estar a treinta, ¿vale? Es una locura el tiempo. Pero si a ti no te preocupa eso, la gente que vive en Melbourne siempre dice lo mismo, que no es para tanto, ¿vale? No es para tanto, no es para tanto. ¿vale? Ayer, justamente ayer hablaba con pala con una estudiante nuestra, gallega, que, que está en Melbourne y me lo dijo ella, me dijo, Marta, he pasado el invierno aquí en Melbourne y tampoco es para tanto, hace frío. Pero como ella es gallega, pues ya dice, ahí sí mismo. que hace frío. Me pasa lo mismo con Juan de Valladolid, que yo también estaba siempre diciendo que Melbourne, bueno, el, el único pero era el tiempo y me decía, pero Laura, pero si yo estoy aquí y en Valladolid sí que hace frío, Melbourne no hace frío, o sea, que depende de la persona también. ¿no? Como Exacto, dije. depende de dónde vengas. Yo que soy de Barcelona, pues a lo mejor sí que lo encuentro un poco frío, ¿no? Dependiendo de dónde de, de seas. Entonces... Eh... Lo bueno que tiene Melbourne es que combina trabajo y que también es fácil encontrar habitación, ¿vale? Es más fácil que en Sydney, además de que Melbourne es bastante más barato que Sydney. Por ejemplo, una habitación en Sydney te puede costar, eh, pues eso, alrededor de entre, yo creo que entre mínimo mínimo serían 180, muy mínimo. Y el máximo de unos 350, ¿vale? En Bondi pues llegar a pagar 300, 350 a la semana, ¿vale? En cambio en Melbourne tienes una buena habitación por 200 dólares, ¿vale? En la ciudad, entonces ahí está también eh, la diferencia. También es verdad que en Melbourne hay menos gente, eh, menos estudiantes internacionales. Eh, Otra cosa para mí negativa de Melbourne, para mí personalmente, y eso depende de cada persona, que eso le gana a Sydney, es que no, no hay playa, ¿vale? Para mí es una condición sine qua non que haya playa y que pueda surfear. Eh, si hay playa, si sí, sí, en el mapa eh, bajas un poquito más hacia... Tanto si bajas por por, eh, por, el, por el este como por el oeste eh, tienes a una hora playas impresionantes y olas impresionantes por el, todo, donde se celebra eh, la, hay una competición, la competición de surf ahí en Bells Beach pues está una de las mejores olas del mundo. Entonces, sí que hay surf, pero hay que desplazarse, ¿vale? No es como en Sydney, que puedes tenerlo al lado de casa, ¿vale? Eh, eh, trabajo también hay en Melbourne. Eh, no tenemos muchos, muchas quejas de los estudiantes que busquen trabajo, así que es una buena combinación. Brisbane, Brisbane. Está más al norte, tiene un clima más tropical, hace más calorcito que en Sydney, más calorcito evidentemente que en Melbourne. En Melbourne las temperaturas en invierno pueden bajar hasta los de media eh, 8 grados, ¿vale? En Sydney no te bajarán de 10-11 y, y, en, y en Brisbane raramente te bajan de 13-14 grados la mínima, ¿vale? En invierno. El clima tropical, pues eso es por lo que muchos lo eligen, ¿vale? Brisbane es el centro, como positivo, es una ciudad pequeñita, no la puedes comparar como Sydney y Melbourne, no tiene la actividad cultural que puede tener Sydney o Melbourne, pero es el centro de todo. O sea, desde Brisbane tienes la Sunshine Coast situada. por el norte, está muy bien situada exactamente, tienes Sunshine Coast a una hora por arriba, Gold Coast a una hora por abajo, eh, tienes salida a todas las islas como de Fraser Island... Shalbrook Island, Hamilton Island, todo lo tienes ahí, entonces no tienes playa en la ciudad. hay una playa artificial, no se le puede llamar playa, pero tienes todas las mejores playas alrededor, es decir, los fines de semana los estudiantes de Brisbane normalmente pues, se van hacia Nusa o se van hacia Byron Bay o se van hacia Gold Coast, ¿vale? En cuanto a los precios, se asemeja mucho a Melbourne, ¿vale? Eh, y trabajo también hay quizás no hay tanto como en Sydney y en Melbourne ¿no? a lo mejor sí que ahí hay, hay un poco más de estudiantes que les cuesta un poquito más pero también están casi todo el mundo trabajando vale eh, y eso es un poquito más barato con lo cual eh, yo creo que por 150 180 tienes una habitación potable por decirlo de alguna manera vale eh, Perth la gran desconocida ¿vale? está en la otra costa eh, de Australia. Está, sí, está la costa oeste. ¿Y qué pasa? Perth tiene cosas muy buenas y otras cosas no tan buenas. A ver, eh, mucha gente no la elige porque está lejos, ¿vale? Está lejos de todo lo que es la costa este. Y, y, es, y sí, está lejos, ¿vale? Eh, pero tiene cosas buenísimas. Como por ejemplo, no hay tantos estudiantes internacionales, no hay tantos españoles, eh, hay abundancia de trabajo, sí que hay trabajo, pero es caro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque están todos los mineros, todos los ingenieros de minas que trabajan alrededor eh, Ciudad, el Terce es la única ciudad que hay en la costa oeste grande entonces todo el mundo vive ahí Y ¿vale? eh, entonces han subido los precios como esta gente, los ingenieros tienen tanto dinero eh, suben, han subido los precios de de, pues de todo de los productos básicos, de los alquileres de, de todo en general ¿Vale? Eh, pues una habitación te puede costar, yo creo que estaría un poco a la par con Sydney, ¿vale? Sydney, ¿no? eh, sí, sí, es carita la ciudad, pero tiene todas esas ventajas, tienes playa, tienes sol, tienes... Es un clima mediterráneo, totalmente, ¿vale? O sea, Perth, yo creo que el clima es, es lo que más se asemeja a lo que podría ser Barcelona, ¿vale? Tanto en invierno como en verano. Eh, y tienes... O sea, la costa oeste es la costa más salvaje, ¿vale? Si te gusta todo lo que es no tanta city, que puedas coger el coche y perderte por el mundo, la costa oeste es tu costa, ¿vale? Un montón de escuelas también, hay muchos estudiantes y la gente está contenta. Otra cosa que se dice mucho de Perth es que eh, es mucho más familiar. Quiere decir, si tú lo que estás buscando es fiesta, loca, gente joven, movimiento cultural, tal, vete a Melbourne, vete a Sydney, ¿vale? A Perth van mucho parejas, parejas o gente un poquito más mayor, vale, o sea, la actividad no es la misma, vale. Golcos, eh, Golcos, Golcos está ahí entre está una hora al sur de, no, el de Brisbane. Más de Brisbane Exacto, sí, nada, no, o sea, pues uh -huh. sí, perfecto. Eh, ¿Qué, qué Golcos qué es? Golcos es Miami, Golcos es Benidorm, en verano, vale, o sea, si te gusta el movimiento, la fiesta, el turismo. Ese es tu sitio. Edificios altos, playas interminables, mucho surf. O sea, tienes la playa ahí. Tienes kilómetros y kilómetros de extensión de playa. Surfing centro, cada día. El centro de Volcos ¿Mm? me recuerda mucho a Avenidón, por el tema de los rascacielos, altos que el exacto. tema también fiesta, ambiente, turismo, las épocas de verano. Exacto, exacto. Entonces, eh, si te gusta... Claro, durante la época de verano hay mucho trabajo, muchos hoteles, muchos... Eh, restaurantes, mucha vida, ¿vale? mucha fiesta también es verdad que no es una ciudad grande con lo cual eh, eso también tienes que tener en cuenta que no vas a tener la actividad que puedas tener en Sydney y en, y en Melbourne pero también es más barato no puedes comparar Sydney con Gold Coast, ¿vale? es bastante más barato también hay dos épocas en Sydney no hay eh, época de verano y época de invierno temporada alta, temporada baja, ¿vale? en Gold Coast, sí en temporada alta hay mucho trabajo y en temporada baja puede bajar bastante, ¿vale? O sea, se queda, imagínate, es un pueblo de verano, de surf. De, de... Entonces, cuando llega el invierno la gente no va por ahí, ¿vale? Entonces, se reduce bastante. ¿Qué más? Bueno, perdona, Marta, que te corte, pero también sí. que aparte, aunque el centro sea de edificios eh, pues muy altos y tal, que luego tiene zonas mucho más tranquilas como Colungata, Barley Head. Que se es, está muy tranquilo también para vivir, son zonas más residenciales, mm. y bueno, sí. en el interior también hay un montón de, de, pues de cascadas, de parques naturales, de, de un sí. montón de sitios para visitar. Que Exactamente, no exacto. Exacto. Y Luego tenemos Byron Bay Kenz, que no me voy a extender porque llevamos mucho rato y ya seguro que sabéis quién es el que ha ganado la beca. Eh, Byron Bay no hay trabajo, no es un sitio en el que si realmente quieres trabajar, es un pueblo muy pequeño, es un pueblo para venir a visitar, ¿vale? Para que os vengáis aquí a tomaros unas cervezas con nosotros, pero es muy difícil encontrar trabajo. Justamente llegó una chica chilena que como Laura no está, la he atendido yo, y lleva 10 días aquí y me ha pedido un cambio a golcos porque ve que aquí no va a conseguir trabajo. Entonces, Cuidado con eso, ¿vale? Tener en cuenta que sí, Byron Bay es muy bonito, es un paraíso, pero aquí hay dos calles, cuatro restaurantes, cinco tiendas y dos escuelas, con lo cual está muy limitado, ¿vale? Y Kent, tres cuartos de lo mismo, es un, es un sitio muy estacional que no se puede sobrevivir en verano, del calor que hace, solo se puede sobrevivir en invierno, con lo cual no es una cosa que recomendemos mucho, pero bueno, hay gente que nos la pide, ¿vale? Muy rápidamente os voy a contar... Eh, de Osi YouTube ya nos conocéis, ¿eh? Eh, muchísima gente que estáis aquí, ya me sonáis, ya habéis estado conectados al Facebook y sabéis perfectamente, no os voy a pegar el rollaco aquí de que es Osi YouTube. solamente que sabéis que es gratuito, vale, que, que nosotros no cobramos a los estudiantes por nada, sino que cobramos de las escuelas, vale. trabajamos como vínculo entre la escuela y el estudiante, la escuela la que nos paga a nosotros por ser representantes de ellos, ¿vale? que tenemos colaboradores en todas las ciudades, cuando llegues a Australia yo te garantizo que va a haber una persona que te va a ayudar, ¿vale? y, si hay, y si no haces su trabajo, me lo dices, pero yo estoy segura de que sí, que todos los colaboradores son la caña, ¿vale? eh, y todo lo haces online, ¿vale? eh, no hay oficinas, ni tenemos esos rollos de empresas, eh, que te sientas en una oficina, te voy a explicar quién soy, cómo me llamo, si quieres saber quién soy, tengo un blog, Laura tiene un montón de fotos también ahí. Tenemos un, una web súper chula y con eso ya es suficiente, ¿vale? No me falta tener... Pero realmente, si, si te sientas delante mí y te enseño, te enseño un folleto de, de una escuela, ¿me vas a creer más? Pues yo creo que no, ya ha ya llegado un momento que somos eh, muy virtuales y que no necesitamos que nos toquemos, ¿no? Que ya nos vemos. Sí. Eh, ¿Los colaboradores qué, qué te ayudan? Eh, vale, es lo que te estábamos dando anteriormente. Y lo ha explicado Laura. Sí. Exactamente. O sea, lo ha explicado. Alojamiento, cuenta bancaria, número de teléfono, el currículum, apoyo, apoyo en la búsqueda de trabajo y consejos. Eh, solo voy a, hablar, a decir una cosa. Apoyo en la búsqueda de trabajo. Apoyo. Apoyo significa apoyo. Significa que no te vamos a buscar el trabajo. Tú vas a ir a buscar el trabajo y nosotros te vamos a decir dónde lo puedes buscar. Vale, pero no te vamos a a buscar el trabajo que quede muy claro, ¿vale? Que no la gente se piensa, una de las frases más conocidas en las que se me ha, eh, Paula, que es nuestra chica de marketing, siempre me dice, Marta, no digas eso, no digas eso, pero yo lo digo siempre, porque yo creo que así queda muy claro, es que el colaborador, es decir, aquí Laura, si vienes a Byron Bay, o Juan Carlos, si vas a Sydney, o Pilar, o quien sea, Berta, si vas a Brisbane, no son tu madre, ¿vale? Están ahí para ayudarte, para apoyarte Para ayudarte con el teléfono Para ayudarte a buscar alojamiento Para decirte hacia dónde tienes que tirar Para ser un apoyo en algún momento En el que no estés bien Pero no son tu madre, tu madre la dejas en tu país Y nunca te va a tratar No, no tenéis que contar que los colaboradores eh, Tienen muchos estudiantes ¿vale? sí. No sois su, su única Y que aunque intentan ayudar a todo el mundo pues Son personas que trabajan y que, que tienen su vida, ¿no? Y que tenemos que intentar eh, intentar que, que la gente no se piense lo que no es. Porque luego hay mucha gente que viene un poco confundida y se piensa que el colaborador va a ser su mejor amigo. No, ¿vale? Eh, una, una vez dicho eso, y que todos todo el mundo ya sabéis cómo funcionamos y no te voy a explicar que eso y tú, pues ha llegado el momento. Marta, por aquí dicen que, si no, que tiene que saber hacer paellas. El ganador, ya desde Valencia, que nos haga una payita rica y aquello no hombre, sé. Hombre, si va a ir a Golcos, estoy seguro que ese chico de Valencia. Nos mira tenemos la pero rápido. Belinda, yo sé que tú quieres, ¿eh? O sea, yo, yo. Y, Lau, y Laurie, Lauris, Es que es un chico, chicas. Yo, yo veo que estáis ahí súper. Es que no sé ni si está conectado este chico, pero bueno, en el supuesto caso de que no esté conectado y que no se pronuncie, evidentemente lo vamos a colgar ahora en, en Facebook, ¿no? Y seguramente que se enterará. Pero a ver, chicos, decir todo sola. los que estéis conectados. A ver, si os, a ver si veo al ganador, que yo sé cómo se llama. Hello. A ver, es que no lo veo. Cuánta no. gente. ¡Ay, ja, ay, Qué bien, cómo me gusta cuando se vuelve, volvéis locos en el chat. Es súper divertido. Te volvéis, te quedas aquí. Otra cosa muy importante y que nunca decimos ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Hay algo que nunca decimos porque no lo puedo decir nunca porque es la primera vez que damos a un ganador a través de una charla y es que realmente tenemos que dar las gracias a Singapore Airlines y a la, la, a la gente, a la escuela Imagine que nos ha ayudado y a Quore sobre todo también a Quore que nos puso ese anuncio super guay, divertido en la revista y que realmente ellos son los que hacen posible que, que, que se hagan este tipo de concursos y porque nosotros evidentemente no somos ricos y como os podéis imaginar no podríamos pagar todas estas becas si no nos ayudaran marcas como ellos ¿vale? entonces está súper está está súper bien que empresas tan grandes como Singapur Airlines Software pues apoyen proyectos como el nuestro, ¿vale?